San Juan Capítulo 1 Kwa pegua noche, o no ye ya in igual en y non o no ye igual Dios. igual y Dios. Pues kwa pegua, ye o no ye Dios. Y pan ye Dios quiche noche yejono. A te y ni te yejono ye y non táxtol allá quiche. Ye quiche y ga noche yejisato mahonocan. Juan que y van a gente al más canta gente. Y ni en Tawilgio, todavía canta conmigo O no ya se taga y toca Juan, y es Dios que guala O que nos toco y tequillo en un tahuilio, Y ganoche que creedocan y pan tawilgio. Juan ayer y un tahuilio, que que están y galletas toco de tahuilio. Y no me la tahuil, y es que noche gente, y toca Jesucristo, ne mío, hacia y pan ni Y no tah tol, uno pan y pantajli. Igual mallega Dios quichi y pan Jesucristo, noche ye y es chante y toque y pantajli, aquí es tique. Jesús juala y pan y tal, es judío me, y gente, pan, a come ma whisky. es come ma whisky, y guamo confiaro que y pan ye. Ya que y en nimes y y en Dios. y en nimes y en nimes y en que y es nimes y en nimes sino que Iguan y en nimes y en nimes y en nimes y pues ante y en nimes y y en y y poder y y quisto De ni ni tacto quo ni quisto. Y ga después de ne, esto que ne. Y ono onuye ya, qua ne Aya no. Dios te ma que ye se ve, mia ve, y gate Dios que ma y ley Moisés y yezma te ne estile. E pan Jesucristo te ne estile, quien gate choquilia. Y aya allá te cascallagua. Aja ei nokta aga kita dios, isälles pilsin jehmeellä se tito iguan tota, ken in dios.